Ah, ya estamos, estamos ya, bueno, parece que hemos tenido problemas técnicos, bueno, volvemos a estar en el aire, estamos con, perdón, dale, dale, dale. con Pablo, tengo que, te conozco, tengo que decir que conozco personalmente a este hombre, a esta persona que me ha dado, pero yo muchas horas despierto, conozco unas tres o cuatro personas al día. Y estos son problemas, te, te, te lo sentimos mucho. Me están haciendo caras raras para hacerme reír, pero no van a conseguirlo. Estabas diciéndome qué es lo que estaba consiguiendo en este momento el, el, el movimiento que a lo que hemos, habíamos llegado, que estamos haciendo lo correcto. Pues sí, porque estamos aquí para mejorar las cosas: las cosas de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nosotros y de nuestros hijos el día de mañana. Y el que lo quiera entender, que lo entienda, y el que no, que se lo haga mirar. Porque esto no va ni de derechas ni de izquierdas. Ni de que no sabemos lo que queremos, ni del mayo de 68 que somos cuatro hippies, ni hablar. Aquí tenemos las ideas muy claras. Sabemos qué es lo que queremos, parece que está pasando algo a mi espalda. Sí, parece que han pasado unos, dos personas en bicicleta tirando pétalos de rosa. Es un acto simbólico, bastante romántico. La, la verdad es que sí, de hecho ya hace un rato ha pasado una, una persona también en bici con una pancarta, ya que la policía, claro, evidentemente no nos deja cortar la calle. Lo respetamos, así estamos haciéndolo, no hemos pasado la valla en ningún momento, pero se ve que hay gente que está pasando en bici y mostrándonos su apoyo pues, con pancartas o tirando pétalos, incluso el, bus, el autobús turístico que que lleva a la gente a ver Valencia y tal en vez de hacerle fotos al ayuntamiento estaban haciendo fotos a nosotros así que bueno, invitar a toda la gente que está en casa que evidentemente se está muy cómodo en casa pero que esto es vivirlo aquí, ver el ambiente que se respira, nosotros lo podemos contar, pero no lo es que te lo cuenten que vivirlo tú. ¿no? Entonces también invito a que toda la gente que pueda venir, venga, se sume a esto. Y luego, una otra cosa más, me hace de mucha gracia. No es que, dicen, es que siempre hay un tipo de gente allí. Y es gente que no es como ese tipo de gente que está aquí. Coño, pues vente. Vente y entonces no seremos, será solo ese tipo de gente el que está allí. Vente y, y únete, ¿sabes? A, a esto. Porque es muy gracioso. la gente Hay gente que viene aquí a ver esto y si fuera un circo, ¿no, señores? Esto no es un circo ni una fiesta. Estamos trabajando por algo muy importante que es... Pensiones a nuestros abuelos dignas después de toda una vida trabajada y después a una posguerra. Un trabajo digno para todos nosotros, gente que la, muchos de los que estamos aquí es gente licenciada, diplomada o con estudios en, técnicos en, en FPS. Me refiero, hay gente muy preparada y muy válida aquí ¿no? y que está sin trabajo. Cinco millones de parados, señores. Cinco millones de parados y aquí nadie mueve el culo. ¿Vale? Y encima tenemos a los de siempre haciendo su... Enredos, sus historias, en, en favor a los de siempre Y son los mercados quienes nos gobiernan Y no el pueblo Es hora de decirle a los mercados que cuántos serán Pues la relación entre ellos a nosotros Como se dice en muchos vídeos en internet Es de 100 a 1, ¿sabes? Entonces, les, les, les, se acabó, ya está bien Hasta aquí hemos llegado Ahora eres tú el que te vas a ceñir a nosotros Y si te va bien, sigue con nosotros Y si no, a otra historia Y queremos seguir lo de Islandia, eso es otra Lo nuestro no es una utopía no, no es que no se haya hecho en el resto del mundo, no. En Islandia se está haciendo lo que nosotros queremos hacer aquí. O sea, no es imposible, ni estamos tumbados, ni somos cuatro locos. Así que hacer el favor de centrar el mensaje. La gente, por favor, nos está escuchando. De aquí lo que estamos reivindicando de base son tres cosas. Trabajo, futuro digno y el poder tener una vivienda. Eso, de base. Y a raíz de ahí, cambiar un montón de cosas. Pero eso es la base. Y a día en España, ni trabajo, ni casa, ni futuro, señores. Piensen y mediten pero yo les invito a que se unen y, y, y el que no quiera defender esto pues es lo que decía antes que, que se lo haga mirar porque yo no ¿quién, quién no quiere tener un futuro digno, una casa digna y un y un trabajo digno así que bueno chicos eh, parece que sí, parece que estamos teniendo aquí eh, ha unido Rita Barbera en persona, sí tenemos a Rita Barbera que pues, podríamos hablar con ella ¿no? Alberto sería idea que subiera aquí, pues ves a buscarla, ves a buscarla, dile que, que, que, que, que suba, que suba Parece que tenemos a Rita Barberá justo aquí. Parece que vamos a intentar que suba aquí a hablar con nosotros y que haga una rueda de prensa exclusiva. Parece que, aunque está muy ocupado, evidentemente tiene muchos fans. Y. en fin. No sabemos si podrá venir. Oyente es una persona muy ocupada. Tenemos aquí un espontáneo, un indignado más. Diga algo, caballero. Acusan a camps, ¿eh? ...por tres trajes que dicen que costaron 15.000 euros. Ayer Intereconomía dijo que Griñán y la Junta de Andalucía... ...compraron, han, tienen trajes por valor de 15.000 euros... ...y zapatillas y anorax y de todo. Pregunto, ¿dónde están las facturas? ¿Por qué a unos se les investiga y a otros no? ¿Qué pasa con Bono y qué pasa con Chávez? ¿Por qué el fiscal general del Estado mira para otro lado y el Tribunal Supremo no juzga a todos por igual? Ojo, yo no quiero que absuelvan al PP. Yo soy votante del PP. Si el PP ha cometido algo, que lo juzguen. Pero quiero también que juzguen a los del PSOE. Que haya justicia en este país ...y que no haya dos varas de medir y dos justicias... solo contra el PP y el PSOE que miren para otro lado... ...cuando, como va a dejar ahora los ayuntamientos... ...y próximamente las autonomías del PP... ...es de juzgado de guardia, gracias. Muchas gracias caballero por expresar su opinión... ...y compartirla con todas las personas que nos están escuchando... ...y viendo en este momento... ...como hemos dicho aquí es toda cabida para todos... ...puede venir cualquiera a hablar... Cualquiera puede dar su opinión, cualquiera puede aportar algo al movimiento, alguna idea, alguna crítica constructiva, alguna crítica no constructiva. Cosas buenas, cosas malas. Lo que seguro que no va a encontrar aquí es rechazo. Por lo menos para, por la mayoría. No sé si tenemos otro espontáneo, otro más espontáneo que se sube aquí a hablar. Me parece perfecto, que venga todo el mundo, que venga toda la plaza aquí uno por uno. Bueno, parece que no, solo no nos ha traído la silla. Pero no pasa nada, todo también en su modo a que esto siga adelante. Muchas gracias. No sé si por fin vamos a poder traer a Rita Barberá. Tenemos otros compañeros de los medios. Hola medios de comunicación serios, ¿qué tal? Son los medios de comunicación a media. <risa> no sabemos por dónde se ha metido ese personajillo mediático que acaba de pasar por aquí mientras hacía la entrevista. Además el entrevistado se ha alargado. Me han dejado aquí a mí solo, sin poco público. Creo que es la 1.22 la, la, la exacta de, del mediodía. ...esto cada vez se ha ido llenando más... ...hace que la convocatoria ha tenido éxito... ...no sé cuántas personas se va rodeando el Ayuntamiento... ...pero va haber muchas más... ...aunque no puedan entrar en el círculo... ...de las calles del Ayuntamiento... ...porque los policías, pobres aquí... ...que están impidiendo bastante el paso... ...circulatorio de Ciudadanos... ...los autobuses, los vehículos... ...pueden pasar libremente alrededor del Ayuntamiento... ...pero no se puede pisar la calzada del Ayuntamiento... ...no podemos avanzar por ahí... ...está todo completamente vigilado y con vallas... y si no es posible... No es posible pisar el ayuntamiento en este momento. A ver que seas una persona oficial, una persona importante, una persona no indignada, una persona que colabore con las personas que están aquí enfrente de nuestro. Parece que tenemos a gente que quiere subir a decir algo en particular, pero les, les, les invito a que en vez de estar aquí a mi lado, que no se les vea, que suban aquí y hablen conmigo directamente. Me traen una notita. Se lo comparto a todos ustedes una opinión más, como la del caballero que acaba de pasar. Pero bueno, todo es válido aquí. Lo del cachondeo, la seriedad. Tenemos espontáneos por aquí detrás, compañeros nuestros. ¿Quieres subir a hablar? Sí, sí, quieres subir a hablar. Tenemos otro espontáneo. Creo que algunos de aquí de la campaña conocerán a este tipejo. Mira su nombre. Carlos, o Carles, como más os guste. Dinos qué te hecho aquí de, de la acampada de Valencia al Movimiento 15M y cómo has colaborado aquí activamente durante toda esta semana. Pues empecé viniendo aquí cuando en las redes sociales vi el tema de la represión que había habido en Madrid después de la manifestación del 15M y decidí que mi sitio estaba aquí. Consideré que había que apoyar a esto porque estamos haciendo algo importante y al principio yo estaba en el equipo de logística y desde hace cosa de dos semanas y media estoy en información ...explicando lo que estamos haciendo aquí al público. ¿Cómo has visto la evolución de, de la campaña y el movimiento en general? Tú que has estado desde aquí, más o menos desde el principio. ¿Qué piensas que hemos dado los pasos correctos? ¿Que hemos tomado las decisiones, aunque nos hemos equivocado alguna vez tal vez? ¿Hemos sabido reaccionar a tiempo? ¿Hemos llegado a este punto ahora mismo? ¿Este es el presente, el directo? ¿Estamos delante del ayuntamiento protestando? ¿Crees que hemos evolucionado bien? ¿Que hemos avanzado correctamente? Estamos aprendiendo. A mí me gusta mucho una reflexión que hizo el humorista Berto Romero que dijo que parece que la gente se sorprende mucho cuando alguien que ha estado en coma no se pone directamente cuando despierta a bailar claqué. Nosotros estamos en un coma y la acción normal es primero estar desorientado. Y ahora que parece que estamos encontrando nuestro rumbo, estamos empezando a guiarnos, a marcar acciones y yo creo que la gente que realmente está comprometida está haciendo su trabajo como debe. Como apunte a lo que acaba de decir mi compañero, debo decir que eso creo que es parte de, de la mala fama que puede generar esto, que hay gente que entiende que hagamos las cosas bien a la primera y eso es prácticamente imposible porque tenemos exactamente casi un mes solo un mes que empezó este movimiento, se ha empezado a cocer poco a poco, pero a partir de que 15M explotó y hemos estado evolucionando, si no me equivoco y ahora estamos en una, una, un periodo de estallido y error, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, al fin y al cabo habrá gente que más o menos conociese el sistema asambleario, pero creo que es la primera vez que por lo menos en esta ciudad se está haciendo algo a tan gran escala y estamos aprendiendo poco a poco cómo funciona y simplemente Intentando limar las perezas para que esto salga adelante. ¿Qué le dirías tú a una persona? que venga y diga que, que esta no es la forma correcta de protestar, de hacer cambios, que pones aquí delante de la puerta del ayuntamiento a gritar y a, y a dar chillidos y a dar constancia de que estamos aquí, y que a lo mejor diga propuestas como, por ejemplo, crear una plataforma política o presentarse en lescos o hablar con, con la prensa directamente o con personas influyentes. ¿Qué piensas que este es el método correcto? ¿Qué le dirías a esa persona? Yo todos aquellos que son paternalistas con nosotros, que se creen, en la posición de decirnos lo que podemos hacer sin estar aquí simplemente les diría que por favor busquen la comisión de trabajo que más les guste se unan y trabajen es una forma creo que es una forma diferente de estar indignado se puede estar indignado y trabajar por no estarlo por estar, y se puede estar indignado y simplemente quedarse en casa o hacer lo que lo que tengas que hacer no sin sin hacer nada para cambiarlo no todos tenemos nuestra conciencia y cada cual que actúe conforme a ella. Nosotros estamos aquí porque queremos que luchamos por algo justo. Aquellos que se creen que pueden darnos consejos o darnos lecciones, hombre, alguna conciencia tendrán también, ¿no? O, ¿o, qué? ¿O qué pasa con ellos? ¿Son perfectos? Aquí lo que necesitamos es sumar. ...damos sumar, Todas las posiciones y todas las posturas son bienvenidas. Lo que no necesitamos son ni dogmáticos ni listillos. Estamos gente con ilusión de darlo todo en esta plaza y seguir adelante. ¿Qué harías tú si el movimiento tuviera a poder de hacer un cambio social más o menos trascendente? ¿Qué es que es lo primero que deberíamos por lo, por lo primero que deberíamos luchar a, a corto plazo? El primer paso que debemos dar después de el aquí ahora ahora mismo en esta plaza socialmente ¿qué es que deberíamos hacer? Yo creo que deberíamos luchar para dotarnos a nosotros mismos de instrumentos para poder realmente cambiar el sistema. Es decir, eh, la reforma del artículo 87.3 y el 166 de la Constitución yo creo que son la clave para que podamos implementar muchos de los cambios de los cuales estamos hablando, eh, por ejemplo, en nuestro consenso que se está tratando en asamblea. Bueno, y como última, última pregunta tengo que hacerte, más bien un micro abierto, que digas lo que, lo, que, lo que quieras a la gente que te está mirando, tus sentimientos en general sobre esto, no sé, el micrófono es tuyo. Yo creo que jamás en mi vida me he sentido ni tan pleno, ni tan satisfecho, como estando aquí, porque más de una vez estoy muy cansado y pienso que no voy a venir, que me lo dejo, pero esto es jodidamente adictivo. Aquí siempre tienes ganas de más, porque sabes que estás haciendo algo importante y encima esto también alimenta a tu ego, porque el día de mañana podrás mirar a tus hijos y a tus nietos a la cara y decirles, yo estuve ahí y a lo mejor no lo conseguimos, pero tratamos de cambiar el mundo y teníamos una de ganas y éramos de buena gente que aquello era acojonante. Quiero que no es el único que piensa así y personalmente voy a decir que también lo comparto. Muchas gracias por la entrevista y nos vemos en la plaza. Muchas gracias. Bueno, acaban de pasar una nota que no sé si me, si me están oyendo en este momento cuando lo lea. Me ha dicho que puedo leer como recurso algunos comentarios del chat. Desde aquí tengo que decir que estoy un poco ocupado y no, sabe, no sé exactamente cómo se conecta el chat. Perdonad mi, mi ignorancia, pero me gustaría que algún compañero se acercara y me dijera cómo, cómo conectar el chat para poder algunos comentarios. Tengo aquí gente espontánea que me está saludando. Espero que mucha gente desde casa también me esté, me esté saludando de una u otra manera. Así que, insisto, invitaría a alguno de mis compañeros que se acercase y me dijese cómo funciona el chat para poder leer también las personas que están en el chat sin duda diciendo lo que está pasando. Están diciendo que cambie de tema porque soy un poco aburrido. Están cansados de mi bigote. Y vamos. a tenemos que cambiar la cinta. Nos vemos en unos instantes. Me, me tomo un descanso y nos vemos en la plaza. Hasta luego.